Hola, soy Raúl de un digital eh, aquí hoy con un día lluvioso mi compañero Héctor Linares. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos aquí hoy domingo, como veis aquí hemos dejado ese hueco para que la que está aquí cayendo y bueno, pues para que veáis que aunque llueva, haga un frío increíble, pues estamos aquí otra vez, eh, como todo domingo, trayendo la tecnología de hoy. Hoy estamos un poco de pie por el tema del tiempo, vamos a hacer un poco de cambio hoy, pero bueno, eh, no va a ser nada diferente en cuanto a contenido. Eh, vamos a hablar sobre todo el tema de Apple Pay porque nuestro compañero eh, nos escribió Pedro Pérez un comentario que, que pudimos hablar un poco, que lo explicásemos, vamos a ver qué tal funciona, algunos eh, consejos y tal. Esto lo va a comentar Héctor y luego también quiero dar eh, felicitar también o dar las gracias a otro que, que también escribió muchos comentarios, otro usuario aparte de Pedro Pérez que se llama eh, T Jake Harkin T. No sé si te lo he pronunciado bien, pero muchas gracias. Tanto, tanto a ti como a Pedro Pérez, eh, bueno por vuestros comentarios, vuestro apoyo y bueno, eh, luego más cosas que vamos a ver hoy, tema de Google Pixel, la cámara, sí, ¿no? y también un poquito de Google Wi-Fi una nueva tecnología que va a sacar Google, bueno, que va a adaptar Google. Vale, y luego pues también os comentaré alguna cosa así por encima de, bueno, algún juego, sobre todo tengo que hablar de Super Mario Run eh, Run, como quieran llamarlo Y luego Down of Titans Que es un juego que acaba de salir, es muy potente Pondré sobre todo un gameplay eh, Pero no, no traeré mucho en detalle para que lo podáis ver Y a lo mejor la semana que viene hablaremos un poquito De él, os hablaremos también un Tema de justicia entre un usuario Danés y Apple Y bueno, alguna otra cosa más importante ¿vale? Pues Héctor, por mi parte Podemos eh, empezar ya Vale Bueno, pues vamos a empezar contestando un poco una duda que tenía un usuario, ¿no? Eh, que es el tema de Apple Pay. Me gusta sí. que nos hagan esta pregunta porque la verdad que veo un tema muy interesante de que hablamos poco y mira, si sí, aprovechamos y lo introducimos. Bueno, Apple Pay es un sistema de Apple que tú puedes vincular una tarjeta de crédito o débito a tu dispositivo. Funciona tanto en iPhone como en iPad, eh, incluso en Macbook Pro y en Apple Watch. Ah, vale, en todos los dispositivos. Sí. Y la característica es que puedes pagar en prácticamente cualquier comercio simplemente usando tu... vamos a hacer al iPhone, por ejemplo, ¿no? Al iPhone. Acercas el iPhone al lector de tarjetas, que sea de tipo contactless, que hoy en día ya está bastante extendido, al menos en España, y eh, se hace el pago. Pero no solamente es acercarlo, también tienes que estar pulsando el Touch ID, ¿vale? Esto es importante. Ajá. Es decir, todos los pagos tienen que ser verificados por tu huella dactilar. Tanto en el eh, iPhone como en el Apple Watch también. ¿Vale? Tienes que... quiero decir, esto es un poco por seguridad. No se ha hablado mucho del tema de las tarjetas contactless, que quizás alguien se podría acercar por detrás con un lector de tarjetas y, y robarte el dinero, ¿no? Entonces, pues, las cuentas más o menos, se puede limitar en tu banco a lo mejor con 20 euros, eh, 20 o 30 dólares a lo mejor. O sea, que sí. también esta es la limitación, pero bueno, te pueden quitar dinero, que al fin y al cabo es tuyo. Sí, de hecho, esa limitación también se aplica a Pay, ¿vale? a, la, a la, te lo voy a contar rápidamente. Sí. Y entonces es eso, que no, no, nadie te va a robar el dinero porque si tú no te pones el, el dedo encima, pues no se puede crear. O sea, que te pueden robar el dispositivo, en este caso un iPhone, etcétera Y claro, ese es un miedo que tiene mucha gente. Hostia, si me roban el iPhone, ¿qué pasa? ¿Pueden pagar? No, porque tu dedo, o sea, su dedo no va a validar el pago, ¿vale? Muy bien. Eh, bien, ¿qué más cosas también tiene de seguridad? El número de tarjeta, aunque tú lo tengas que introducir, no se almacena y no se, no se envía cada vez, ¿vale? Eso solo se envía la primera vez. Eh, y entonces lo que hace Apple es generar un identificador propio. Y entonces paga con ese identificador, de forma que tu número de tarjeta no está circulando con cada transacción. Ah, pues eso sí. está sí. muy bien, muy bien claro, sí. no, no te pueden robar el número de tarjeta, ¿vale? Yo lo veo bastante interesante. Bien, en España acaba de empezar, ¿y quién lo soporta? Lo soporta el Banco Santander, que es un banco bastante potente. Sí. La tarjeta de crédito y de débito de Carrefour, que también está bastante extendida. Un centro comercial, bueno, del supermercado. Sí, todas las tarjetas de tipo American Express y luego una de Ticket Restaurant, ¿vale? Que está, la verdad que no la conozco tanto, pero bueno. Si tienes cualquiera de estas tarjetas, lo puedes empezar a usar ya mismo. Es muy sencillo, darlo de alta, vas, ¿vale? si introduces los datos y uh -huh. ya la tienes funcionando. Y bueno, también no solamente para pagar en comercios, también puedes pagar en Apple Store, ¿vale? En muchas páginas web, o sea, eso depende de que el, el administrador de la página web te haya dado soporte a Apple Pay, ¿vale? uh -huh. e incluso en muchos pagos eh, de dentro de las aplicaciones, ¿vale? Uh -huh. vale así que bueno, pues muy interesante, yo me gustaría probarlo, la verdad, pero de momento no, no lo voy a probar. Pero sí. me parece muy interesante y bueno, súper rápido, súper cómodo. De, de pagar. Ah, A ver si algún día eh, aumentamos la información que nos ha pedido Pedro Pérez y bueno haremos alguna prueba, algún tutorial si eso podemos sí. eh, hacerlo en algún momento. Nada, solo decir eso, que funciona prácticamente en todos los sitios que tengan contactless, pero no en todos, ¿vale? Hay algunos que no funcionan, supongo que por cuestiones de, de negociación o la tecnología que utilicen. Vale. Pues muy interesante lo de Apple pay y bueno, eh, lo que iba a comentaros ahora es también una noticia bastante interesante, eh, resulta que siempre mola ¿no? que un usuario de a pie pues a lo mejor luche contra un gigante como Apple en los tribunales Ajá. Y resulta que hace poco un danés, eh, bueno eh, en los tribunales pues ha puesto que realmente él pues compró su iPhone 4S pues en 2011 me parece, 2012 Y resulta que bueno luego ha pas pasado un tiempo siempre dentro de los límites legales que establece la ley allí en el país pues fue y hacer un, un, un cambio ¿no? porque no le funcionaba ¿vale? entonces en Apple en su eh, le, le dieron un, un iPhone eh, y tal y le dijeron que era nuevo y resulta que cuando pasó el tiempo pues se dio cuenta que realmente no era un nuevo que tenía un signo pues, que estaba usado, etcétera y realmente lo que hace Apple a la hora de hacer su, su cambio, eh, lo que te da es un, un, un dispositivo eh, reacondicionado, refurbise. Entonces eh, el usuario eh, no contento con ello porque realmente él pensaba que era un nuevo, eh, lo llevaba ante los tribunales daneses, y de momento en primera instancia le han dado la razón. Eh, lo que alegan en ese país es eh, realmente que dentro de, sus, de su marco legal en cuanto a defensa del consumidor, uh -huh. eh, le tienen que dar un dispositivo nuevo. Y claro, realmente lo, Apple sí, él, él dice que claro, es el propio fabricante, cambia dispositivos internos, tiene unas limitaciones, a lo mejor puede hacer 8 o, o no sé si 4 o 8 eh, elementos internos pueden ser reciclados o pueden ser que sean utilizados y Apple como dice que, es, que lo certifica porque es el propio fabricante lo entiende como que tiene el mismo resultado o funciona mm. igual que uno nuevo yeah. pero realmente no es uno nuevo Claro, hombre, aquí ajustas a la ley, si la ley dice que tiene que ser nuevo, pues entiendo yo que tiene que ser ¿verdad? Exactamente, entonces los tres jueces daneses han dicho que realmente la política de devolución de Apple eh, por decirlo de una forma es ilegal en su país o no cumple realmente el marco vigente mm. y le ha dicho a Apple que, bueno, que tiene que cambiar su política de devolución Está claro que Apple ahora mismo ha recurrido, ¿vale? Porque, claro, ahora hay que interpretar realmente un dispositivo reacondicionado, entra dentro del marco legal como nuevo o no nuevo, y vamos a verlo un poco, lo que pasa, vamos a estar ahí atentos a ver, porque puede cambiar la política de, pivaz, eh, de devolución tanto en Dinamarca y ya veremos si luego se extendería a otros países. Claro, entiendo que se dependerá de la legislación de cada país también, <risas> pero esto también puede suponer problema económico para Apple, porque antes daba dispositivos que ya tenía, tiene que dar los nuevos, quizás, bueno, le afecte de alguna manera. Sí. Pero bueno, tiene que hacer lo que tiene que hacer al fin y al cabo. Vamos a ver cómo cambia cómo pasa Vale, Vamos pues a... si quieres te comento un par de noticias que tengo sobre Google. Vale. Eh, las comento juntas, así un poco rapidito. Bien. Por, la, por un lado tenemos el Google Pixel, el nuevo dispositivo de, de Google, que está muy interesante, parecía que iba a ser una competencia bastante buena para el iPhone 7. <risa> concretamente para el, el XL, porque, o sea, perdón, para... <risa> me lío un poco con las noveduras, es pues ahí que está el, el Google Pixel XL y el, el iPhone 7 Plus, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía una cámara que se supone que era también muy buena, a, al mismo nivel. De hecho, ha recibido premios, incluso superando al, al del iPhone 7, ¿vale? Uh -huh. El problema está en que han empezado a surgir problemas con esta cámara. Bueno, están saliendo algunas imágenes que se ven defectuosas. Se ven como unas franjas, unas bandas de color así, rosa, naranja... Uh -huh. e incluso algunos usuarios han llegado a decir que se les queda eh, congelada la imagen. Bueno, uh -huh. pues la, la, la cámara está, está fallando bastante. Y ya no es un caso aislado, ya empieza a ser algo bastante importante. A Google ha totalmente desprevenido, no, no sabía que eso estaba ocurriendo, ha saltado todos los test de, de calidad, se, se lo había pasado sin problemas y, pero sí que ha, ha respondido rápido, ¿vale? ha dicho que van a tomar medidas, que van a investigar e intentar solucionarlo y ver cómo lo pueden solucionar Claro, a Google le interesa que se pueda solucionar por software, por una actualización, porque como sea problema de hardware, pues ya veremos la, sí. la solución que tienen Así que vamos a ir un poco y de momento, ah eso sí, si tenéis un Google Pixel y os ha pasado esto, hay una solución temporal ¿vale? Puedes activar el modo avión y desactivarlo, y parece que el dispositivo vuelve un poco a funcionar bien durante un tiempo. Uh -huh. Claro, esto da a entender que probablemente sea un problema de software y que lo podrán arreglar. Sí, pero ya dices. veremos sí. qué es lo que pasa. Y nada, otra noticia de Google que tengo, si quieres te la comento ya, sí. son los nuevos Google Wi-Fi, que bueno, no es tan nuevo porque viene a sustituir lo que antes era el Google Home Hub, ¿vale? Y es un dispositivo, un router de Google, que te da pues, conexión Wi-Fi, como el router que tengáis cualquiera en casa. Este lo puedes comprar aparte y tiene algunas características que lo hacen bastante interesante ¿vale? primero la cobertura, tiene 500 metros cuadrados de cobertura ¿vale? o sea, hablamos que puedes darle cobertura a una finca completa o bueno de sobra o una casa, claro, a veces las casas tienen los problemas de las paredes y tal entonces una cobertura grande te asegura que llegue a todas partes <risa> y luego otra cosa que a mí me parece muy interesante es que lo puedes configurar todo desde una app que te descargas ah okay, que ¿vale? cómodo, ¿no? táctico sí, ya nos quitamos de encima eso de entrar al navegador, por una dirección IP, tal, no sé qué esto no, ya tienes una, una app que puedes configurar todo y de las configuraciones que, que hay, pues hemos destacado unas cuantas. Una de ellas es que puedes apagarlo y encenderlo de forma remota. Mucha ¿no? gente lo apaga antes de irse a dormir, pues coges el móvil, apaga, ya está listo. o fin si va... te puede robar la wifi. <ríe> sí. Perdón. O que te pasa. vas fuera y lo puedes hacer desde cualquier sitio. Oye, me han dejado el router encendido y no estoy en casa, pues lo apago. Bueno, ¿vale? muy bien, la verdad. Y otra, otra característica muy interesante es que puedes establecer qué dispositivo de la red quieres que tenga el tráfico, digamos, eh, más, eh, o sea, el que, el que esté mejor funcionando el tráfico, a ¿vale? ver cómo lo explico, eh, preferencia de tráfico. ¿vale? Sí. Imagínate que tienes una red en tu casa y usas un ordenador de trabajo, que quieres que siempre tenga internet, porque es muy importante, y otros ordenadores en, en casa, ¿no? Pues puedes marcar como que el de trabajo sea preferente. De ¿Vale? forma que si en otros ordenadores están descargando algo muy grande, pues siempre tenga te ancho de banda para ese otro dispositivo. Ah, las contras, un poco, pues digamos el precio, ¿vale? Son 129 dólares, el precio va a salir, de momento en Estados Unidos, no sé si en España estará disponible, y luego hay un pack de 3 por eh, 299 dólares, que esto ya supongo que es algo más profesional. <risa> pues nada, esas son las noticias de Google que tenía. Eh, vale, está bastante bien, me gustaría aportar un poquito mi grano de arena al tema de Google, me da un poquito de miedo porque si empezamos a sumar, no me quiero enrollar, pero ¿Cómo? Google ya sabe los sistemas operativos del móvil, ¿no? Sabe lo que hacemos con el móvil. El navegador de internet sabe todo lo que, por donde navegamos. Ya, Tiene ya. El navegador de GPS, sabe qué rutas hace, dónde vas o dónde no vas. Ahora si vas a ver el router wifi, también vas a ver el tema de tu tráfico, realmente cuánto lo usas, etc. Eh, luego también el tema mejor de, el tema del sistema operativo para los, los smartwatches mm. y luego también pues el tema de las smart TVs, etc. ¿no? y realmente la cantidad de información que ahora mismo puede tener Google de nosotros cada día sí, aumenta más. Y se me olvidaba uno que también quería deciros el tema de los eh, asistentes que tenemos en casa ¿no? como el Google Home Ajá, eh, sí. ¿vale? o Alexa ¿vale? que son dispositivos que por eh, voz que tienen Inteligencia Artificial y le puedes hacer peticiones ¿no? Mm. Entonces eh, cada día que pasa Google controla, sí. tiene mucha más información que los, y yo me da, me da miedo Eso pues. de que dicen de que Google sabe más de ti que de tú mismo, ya cada vez va siendo más, más cierto ¿eh? Sí, pero bueno, sí. quería aportar esa parte de ahí, no me quiero extender mucho más Pero bueno, ahí lo dejo un poco, si queréis comentar algo respecto del tema de Google Pues también me gustaría un poco ahí qué, qué opinión tenéis vosotros eh, bueno pues ¿qué más cosas comentaros, eh, voy a decir algo bastante interesante que es el, por ejemplo el tema del Iphone pues si sí, algunas veces os llaman, eh, hacen llamadas de publicidad o que os quieren vender algo incluso si llega una llamada con número oculto o que no se identifica eh, bueno no hace falta que nos instalemos ningún, ningún problema de terceros en nuestro, en nuestro Iphone eh, ya directamente en IOS eh, hay un, viene una opción que ya viene nativa y lo podemos hacer entonces si te vas a ajustes y a la opción de no molestar la pones la aplicación eh, manual y cada vez que te llegue una llamada de ese tipo, eh, bueno, pues no te suena el teléfono, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, pues no te molesta. Luego también puedes incluso eh, decir qué llamadas sí si que quieres, a lo mejor la puedes filtrar, etcétera. Entonces ya tendrías que ir a la parte, eh, te lo digo ahora mismo que tengo por aquí apuntado. Permitir, dentro de no molestar, permitir llamadas de y puedes elegir por las llamadas que tienes en favorito, etcétera, ya lo puedes elegir. De todas formas, como siempre, hago una captura de pantalla de cómo llegar a esa configuración, eh, uh -huh. la pongo. Bueno, esto es así un poco rápido, y ahora, como antes he comentado, voy a hablarte de Super Mario Run, como queráis, ¿vale? <risa> eh, bueno, primero vamos a hablar de datos, eh, ha vendido tres veces más que el primer día que eh, Pokémon Go, eh, según eh, he estado viendo la información, fue 0, o sea, fueron 900.000 descargas el primer día Pokémon Go, eh, 2,80 y pico millones eh, ahora mismo Super Mario Run. De el triple ¿no? de descarga, uh -huh. o sea que bueno, es verdaderamente increíble. Uh -huh. Ahora mismo está en el top 1 en cuanto a aplicaciones de, por ingresos, uh -huh. bastante obvio. Y ahora voy a decir un poco las partes negativas, eh, que tiene solo dos estrellas. Muchos usuarios lo que ponen es que a lo mejor se le sea que cuando entran eh, bueno pues se les cuelga, otros dicen que es demasiado corto para lo que ofrecen porque al principio es gratuito pero luego tienes que pagar 9,99 euros o sea casi 10 euros que a lo mejor al cambio, yo no sé el precio como estará en dólares pero Ajá. haceros una idea que a lo mejor puede ser que valga lo mismo, 9,99 eh, dólares y dicen que es demasiado dinero para a lo mejor este, este tipo de aplicación que es parecida al Flappy Bird o que hay aplicaciones de que, bueno, que ofrecen lo mismo que es igual el tema de diversión y que lo venden uh -huh. demasiado caro Sí, está la marca detrás de Super Mario, pero bueno, yeah. 10 euros para un juego de ese tipo. Pero aún así está el primero en la lista de ingresos, ¿no? Sí, sí, no, no está claro. No. O sea, eso es lo que manda. Ah, y bueno, así eh, pondré algún gameplay si podemos, o alguna captura de imagen, ¿vale? Y lo que puedo deciros es que, bueno, podéis ir cogiendo monedas normales, pero luego también hay monedas que son rosas, que si las eh, coges todas de un nivel te dan eh, luego más monedas. Una vez que has cumplido todo ese tipo de monedas, luego hay un segundo tipo de monedas que son las moradas y luego otras que son ya las negras, ¿no? Un poco para ir subiendo el, el tema del nivel eh, de dificultad porque cada vez que sea una moneda más de diferente color es eh, más difícil encontrarlas, ¿de acuerdo? Ajá. Después, eh, también te recomiendo que vincules la cuenta con, que tengas en My Nintendo. Eh, te ofrece tener jugar con el personaje Toad, ¿vale? Y luego, aparte, luego puedes canjear puntos te pueden otro tipo... De, de ventajas, etcétera, yo la tengo mm. vinculada y bueno, bueno ya puedo jugar con ese personaje y luego también el tema de los héroes, perdón, de los villanos o como quieras llamarlo, de los enemigos no mm. y cuando los vas matando, eh, hay una barra de progreso y cuando has conseguido matarlos, eh, luego suben de nivel suben hasta tres veces de nivel, en el nivel principiante que es el cero, matarlos no te da ninguna moneda y luego, conforme vas subiendo de nivel, te van dando una, eh, cada moneda en función del nivel. O sea, de, es decir, cuando el enemigo sea nivel 1, te dan una moneda. Cuando sea nivel 2, dos monedas. Y cuando sea nivel 3, tres monedas. ¿Vale? Es así como, de momento, funciona. Uh -huh. eh, voy a seguir practicando un poco más, eh, viendo un poco más cómo funciona. Pero así, de forma resumida, eh, es así como funciona Pokémon GO, que ya lo puedes instalar para, para ellos, ¿Vale? Bueno, y eso era un poco de Super Mario Run. Uh -huh. eh, tampoco quiero... Eh, extenderme mucho más, os voy a, a ver si puedo poner alguna imagen o algún gameplay pequeñito de que os he dicho, Down of Titans, que mm -hmm. es un juego realmente impresionante en cuanto eh, al a, sistema gráfico, es un, no, ya te lo he enseñado, no, lo has visto, día, ¿no? sí, sí. y sí, tiene sí. imágenes en 3D, o sea, es increíble el sí, mundo sí. que han generado, tiene un mundo, eh, bueno, pues una forma terrenal, luego puedes ir a super a, a, al cielo, etc y bueno, es increíble, entonces simplemente os enseño una, unas imágenes por si os pica un poco la curiosidad para que podáis jugar si hace mejor mal tiempo eh, por donde viváis, etcétera, o para pasar una buena tarde y, y bueno, eh, vais a disfrutar bastante y luego ya por último así por encima también comentaros que se ha hablado del iPhone 8 ya sé que es un poco pronto, iPhone 7S, el uh -huh. tema de cuando el iPhone 8 superior puede ser que tenga eh, dos lentes, como tiene actualmente el de ahora, uh -huh. pero lo bueno que se, que se ha dicho este rumor es que puede ser que ambas lentes tengan estabilización óptica de imagen, ¿no? Entonces también lo dejo así un poco por encima, tampoco entro mucho por encima hasta que no se pueda confirmar eso, pero realmente sería bastante interesante uh -huh. porque ahora mismo solo... La tiene uno, una de, ¿vale? una de las lentes. Uh -huh. En este caso, el, próximo, el siguiente paso sería ese, pero ya entraremos en detalle más adelante. Sí, claro. cuando se va más información fiable, porque tampoco. Sí. No, no gusta mucho hacer rumores excesivamente sin conocimiento. ¿no? Sin eh certificación. Exactamente y bueno como hemos dicho siempre de cada semana espero que os haya gustado, que os suscribáis, eh, siempre os agradecemos el like para que podamos continuar haciendo vídeos, ya veis, eh, incluso lloviendo, eh, nosotros que eh, estamos aquí para ofreceros, eh, hay mucho trabajo detrás, eh, sí. eso tenerlo en cuenta y bueno como siempre dejad un comentario si queréis proponer algún tipo de, de temática o algo que tengáis alguna duda que queráis preguntar ¿vale? para la, el próximo, la próxima semana uh -huh. y bueno por mi parte nada más Sí, nada más, ya bien, daros las gracias a todos los que habéis puesto comentarios positivos esta semana que nos han, nos han animado bastante. Sí. Y, y nada, nos vemos el siguiente domingo. Os dejamos hablar con algún gameplay. Sí. Y nos vemos el siguiente domingo. Muchas gracias. Vale, hasta, hasta la todos. próxima.